Hola, mi nombre es Andrea, hoy vengo a darles un testimonio de un grandioso trabajo que me hizo Víctor Daniel Rosso. Hace aproximadamente nueve meses, mi relación con mi esposo iba de mal en peor, um, porque había peleas, celos, pero me di cuenta que era porque había otra mujer, ya que tiempo después me dejó por ella. Contacté a Víctor Daniel Rosso, por parte de una vecina que estuvo pendiente de mí todos los días, de la, por la depresión que tuve, por la separación ella me dijo que me lo recomendaba, que porque la familia de ella ya había eh, dado trabajos con él ya había tenido trabajos con él, eh, decidí, me convenció, decidí contactar a Víctor y él realmente me ayudó, me dijo que iba a tener resultados en muy poco tiempo eh, Fue así porque a los dos meses mi esposo me vino rogando que volviera con él, ahora soy feliz, ahora tengo un, el hogar que siempre quise, ¿qué esperan ustedes para contactarlos? Si a mí me ayudó a resolver mis problemas, porque no pueden resolverlos de ustedes?